Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo quitar el botón de las pestañas verticales. No me refiero a desactivar las pestañas verticales que se hace pulsando sobre este botón. No, me refiero a quitar el botón en sí. Para que ganar espacio aquí y no aparezca este botón. Si te estorba, ve a la barra de direcciones y pega esto. Eso lo dejaré en la descripción del vídeo. Y luego, en la opción que sale marcada amarillo, Vertical Taps, nos vamos a Enable y lo ponemos en, en Disable, o Disable, como se pronuncia bien en inglés. Luego le damos a Reiniciar y ese botón ya ha desaparecido de nuestro navegador Edge